Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Decía al hacer la pausa, vamos a seguir hablando de salud. Pero ahora de manera muy especial, salud odontológica, con esta sesión muy especial de la doctora Katherine Medina, que hoy trae una invitada que será del agrado de todos ustedes. Doctora, bienvenida por aquí. Muchísimas gracias, Robert. Como siempre, un placer estar aquí, compartiendo contigo. Eh, siempre con nuevas informaciones, hoy con una invitada muy especial, la doctora Karen Contreras, que nos estará hablando un poquito acerca de lo que son los cuidados en las prótesis totales y removibles. Muy bien, doctora, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, el placer es mío, gracias por la invitación. Qué bueno. Doctora, se ha puesto muy de moda ese tema de las prótesis removibles, no removibles, ese deseo de poder tener una boca así bella y hermosa. ¿Qué es todo esto, doctora? Así es, Robert. Es importante saber que aunque eh, debatimos muchos temas de lo que son prótesis, eh, por ejemplo, sobre implantes, prótesis eh, fijas, uh -huh. eh, las prótesis removibles son unas prótesis que se vienen haciendo desde hace ya mucho tiempo sí. y que aunque han perdido ya tal vez un poquito, o sea, están más versátiles ahora, uh -huh. no dejan de utilizarse actualmente en el consultorio. O sea, a diario vemos pacientes con este tipo de prótesis y siempre es importante el poder recordar, el poder saber eh, algunos tips, algunos consejos que los pacientes obvien de cómo es el manejo y, y la función de esta prótesis, o sea, cómo, cuál es su día a día, cómo se utiliza. La doctora hoy nos va, nos va a estar hablando un poquito acerca de eso, como por ejemplo de lo que es el lavado de la prótesis, Sí, es cierto. Eh, todo paciente portador de una prótesis, ya sea removible, transitoria, parcial o total, debe de tener ciertas pautas para prolongar su calidad de vida. Sí. Y van desde, como decía mi compañera, desde el lavado hasta sus citas control en lo que son el consultorio odontológico. Para el lavado es importante hacerlo frecuentemente, tanto en el día o por lo menos una vez al día, y ese sería antes de dormirse. Existe ahora mismo una serie de productos a nivel comercial que podemos adquirir para darle dicho lavado. Tenemos que tener en cuenta tanto el cepillado como el tipo de jabón que vamos a utilizar. Es importante que este jabón sea un jabón neutro, que el cepillado sea un cepillado gentil, que cuando la vayamos a utilizar luego la sequemos y la guardemos en un lugar idóneo que sea idealmente seco para evitar posibles contaminaciones fúngicas, hongos y contaminación, y en un lugar estable porque existe la posibilidad también de extraviarlas, de fracturarlas y demás. Todo eso para garantizar que nos dure un poco más de vida. Doctora, perdóneme porque me llega una inquietud que sé que todos nuestros televidentes se la hacen en estos momentos. Desde muy pequeño veíamos que nuestros padres, nuestros familiares, regularmente la prótesis la guardaban en un envase con agua. Sí. permanecía en ese envase hasta el día siguiente, igualmente también cuando tenían que por cualquier razón retirarla, y eso iba a ese envase con agua de manera permanente, entonces esto ha sido un error toda la vida, doctora. No necesariamente digamos que un error, sí. sino más bien tener eh, la idea correcta okay. de con qué tipo de fluidos utilizarla, la podemos dejar en agua, es una muy buena opción. Okay. Sin embargo, utilizar algún químico desinfectante. Ah. Existe a nivel farmacéutico y demás eh, productos que podemos adquirir, pero en caso de que el paciente no pueda adquirirlo, yo le recomiendo lo más sencillo y básico: poquito de bicarbonato de agua en el agua y dejarla en reposo durante toda la noche, no dormir con ella. Y en caso de emergencia de tener que dormir con ella, bueno, pues automáticamente nos levantemos y higienizarla para evitar la contaminación, el acúmulo de residuos que estamos expuestos todos los días al alimentarnos, al comer y demás. Ese es un punto tan importante, Robert, porque eh, de todos los pacientes que regularmente vemos, siempre preguntamos al paciente, pues, ¿cómo se maneja? Y en la mayoría de los casos vemos pocos eh, pacientes que se retiran su prótesis al dormir. O sea, la mayoría de los pacientes por un tema ya de estético, por un tema de que tienen una pareja y muchas veces tienen años con un trabajo removible y la pareja no lo sabe. Y entonces mantienen ese, ese secretito, por así uh -huh. decirlo, y se le hace difícil el poder estar removiendo sí. la prótesis cada cierto tiempo, removerla para dormir, dormir sin ellas y todo este tema. Pero esto con el tiempo desencadena eh, otros problemas que, que podemos ver que lo ideal sería evitarlo. Eh, si se pudiera eh, cada cierto tiempo, en caso de que no sea diariamente, pues sí. retirar la prótesis para que las encías puedan descansar eh, sería lo más idóneo. Ok. ¿Problemas cuáles serían esos, doctora? Bueno, eh, dormir con una prótesis podría traer como consecuencia lo que nosotros llamamos una estomatitis subprotésica, que es una inflamación básicamente de los tejidos circundantes, los cuales están apoyados directamente en la prótesis esto causa molestia inflamación enrojecimiento inclusive picor entonces eh, ya para esto se requieren ciertos tipos de medicamentos para evitar eso pero ese sería eh, la más mínima lo más mínimo para sí. dormir con una prótesis eh, yo en ese caso lo que le podría recomendar es que utilicemos eh, antibióticos tópicos para poder desinflamar el tejido hasta que él recupere su normalidad algo importante también que el paciente debe tener en cuenta es el manejo al retirar este tipo de prótesis, porque a veces cuando sufren algunas caídas, estas se pueden fracturar. Sí. Y entonces siempre con el cepillado, que debe siempre de retirarse para poderse higienizar tanto las prótesis totales como las removibles, deben ser retiradas para que la higienización sea óptima. Es muy difícil llegar a, a tener una buena higiene cepillándose con una prótesis en boca. El paciente siempre debe retirarla. Eh, tener cuidado eh, con, el, con el manejo cuando la tenga en manos para cepillarla que debe ser con un cepillo diferente al que utiliza sí. el paciente en sí y tener estos cuidaditos muy pocas veces también he visto que me llama la atención pacientes que tienen eh, como unas cajitas que vienen sí. que vienen hechas para esto para poder guardar este tipo de prótesis y que la pueden pues así mismo sí. Eh, limitar de que se puedan fracturar de que se puedan perder sí. que también pasa mucho o sea las prótesis a veces el paciente se las retira la coloca en servilletas. Sí, regularmente ahí es que veo que la colocan en servilleta sí. Casi todos los casos que uno puede ver servilletas y ahora veo que se utiliza mucho ese papel toalla que es más fuerte para tratar de sostenerla. Muchas veces como la prótesis no es tan pesada, muchas veces se envuelve y se pierden esas servilletas, se bota. Entonces para evitar este tipo de casos que es bastante incómodo luego el paciente está desesperado buscando su prótesis, eh, recomendamos siempre eh, tener unas cajitas que son excelentes para esto y ahí por guardarlas. Muy bien. Doctora, eh, yo entiendo que la recomendación del guay, de lo que es poderla guardar, pero hay algo que me llama la atención. Hace unos días vi un señor que tomaba una y tomaba alcohol para higienizarla. ¿Es correcto esto, doctora? El alcohol puede en ese caso ayudar eh, sí. a desinfectar, pero la puede tal vez resecar por el oh. tema de, de que regularmente son prótesis asquerídicas. Sí. Hay otros tipos de... Desinfectantes que lo podemos encontrar, eh, por ejemplo, en las farmacias sí. que se utilizan, se pueden utilizar varias veces por semana, hasta a diario, dependiendo por un mínimo de tiempo, 10, 20 minutos, y son eh, hechos especialmente para este tipo de prótesis. Ahí usted va a estar segura de que se le va a eliminar la mayor cantidad de bacterias posibles, residuos de comida, y va a tener un mantenimiento más óptimo, que no sea con, con el alcohol. Muy bien. Doctora, una inquietud que yo sé que muchos de nuestros televidentes pudieran tener, a veces las prótesis no ajustan de manera adecuada, no son muy cómodas. ¿Qué se utiliza y cómo manejar esta situación, doctora? Bueno, en, a nivel comercial existen eh, mecanismos de adherencia, como oh, son my. la corega, el fisodel, que son pastas específicas para la adaptación, pero nosotros recomendamos que una vez usted sienta que la prótesis eh, se balancea, que bascula, entonces acuda al odontólogo para hacerle una readaptación y nosotros poder detectar cosas que tal vez usted en casa no pueda, eh, que nosotros sí en el sillón podamos eh, poder detectar a tiempo y evitar problemas a futuro, pero de manera general esos adhesivos son bastante eficaces, y sobre todo a la hora de comer, que es un poquito incómodo sí, tener sí, sí. una prótesis moviéndose y que se le introduzca alimentos por debajo. Es excelente eso que dice la doctora, y muchas veces eh, eh, los pacientes acuden a estas, a estas eh, sustancias, sí. pero la utilizan por largo tiempo y no debe de ser, o sea, es importante saber que esto es por tiempos cortos, emergencias, okay. y también cuando el paciente tiene prótesis nueva y se esté adaptando, es bastante válido. O sea, al aprender a manejarse. Muchas veces el paciente pasa de una prótesis fija a lo que es una prótesis removible o a una total, y la verdad que es un proceso un poco difícil, pero la verdad, la verdad que siempre se puede. O sea, el cuerpo se adapta a cualquier cosa, y solo se necesita un poquito de tiempo y práctica, pero no abusar ¿eh? de estos pegamentos, es importante saberlo. Excelente. Doctora, agradecer a la doctora Catherine Medina y su invitada en esta noche, este tema tan interesante, que sé, sé que muchos de ustedes que nos ven en su televisor tendrán estas inquietudes en este sentido. Doctora, pendiente otro tema para poderle traer a toda la audiencia. ¿eh? Claro que sí, como siempre, un placer para mí. Y la doctora Karen, espero que muchísimas también pronto nos gracias. visite. Muchísimas sí, claro gracias. que sí, hay temas pendientes y yo creo que debemos debatirlo aquí con la audiencia. ¿eh? Así es. Eso sí. Doctora Katherine, a su invitada, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh?